wey porque... Are you ready for Rumble? Ready. Ready? Ready. Ready or fucking ready. Fucking ready. Aquí vamos de nuevo raza, una aventura más. Ahora el pal player atrás. Ah, perro, eh. Qué pedo, güey. Oye, ¿cómo anda? Sí, güey. Me había traído la de Hiernos también. Bueno. Ah, sí. Va o sea, a Tiene que ser una parada técnica Estos que me chocan que se deshacen en la boca Es que son como de papelillo, ¿no? No pueden decir que no es huevo real porque creo que me salió un pinche cascaro ¿eh? Sí, güey Que no hay más huevos de que animal Mira güey, Ay, ya pegamos tu bar Ahora, ahora sí que nadie te trolle como la otra parada. Ve, Ese güey rebas y rebas y este queda en la cima. A ver, ¿qué te digo? A ver, ¿qué te digo? Sí, se lo supo. Pedorracita, racita, vamos llegando a Mancenillo. vamos a mostrarles el cantón para que vean de qué lado más que la iguana. Gente. la banda contrataciones al número que está aquí en la descripción la vida del bautizo cantaron los ruiseñores que luz aunque ya casi se va Los amigos, fuedele. Fuedele. Que pies de <risa> primero, güey, eh. Eso. No, no, no, no. 24. Este más para allá, M ah, ma, ma no llega ma la mano, güey, ma no, no llega ma la mano. Que se está desbaratando. A ver, cinco pasos, cinco grandes. Acá, don. En... Muerdále, güey, para que se Ah, huevón. Está, el, está. ¿Sí, está esa, esa, todo lo dar es la carga